ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo, Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que cree en mí hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. El tema central de este capítulo 14 es qué sucederá con los discípulos de Jesús cuando Él los deje para ir a, a donde el Padre. Su último deseo al concluir su oración sacerdotal es que los suyos estén unidos a Él para siempre, ellos con Jesús y Jesús con ellos. Jesús va al Padre y sus discípulos también irán al Padre si se mantienen unidos a Jesús porque Él es el camino y el verdadero y único pastor que conduce sus ovejas a la casa del Padre. Después de su hora, Jesús volverá para vivir por siempre en sus discípulos. Por Jesús y en Jesús tenemos acceso a Dios, a nuestro Padre. Ahora lo más urgente es ponernos a hacer camino, es decir, vivir como Jesús, que vivió y murió por los demás. Este camino no pasa por un mundo en la cual el hermano es olvidado y abandonado en la orilla. El camino que Jesús nos enseñó para pasa por la fraternidad, por la solidaridad. Cuando todos somos hermanos, entonces estaremos en casa, en la casa del Padre. Seguramente todos nos gustaría estar en la casa del Padre, pero hoy la mayoría de la gente solo piensa en este mundo. Se esfuerzan por construir o vivir la vida pero sin Dios, tratando de disfrutar de esta vida y terminan como estamos viendo frustrados y engañados, violentándonos unos con otros incluso matando al otro. Los primeros discípulos de Jesús ofrecían al mundo que lo observaba un modelo de fraternidad gozosa, pero eran personas que estaban abiertos y atentos a la palabra de Dios. Aprendieron a superar las diferencias y a resolver los conflictos con amor. Convivían con, como hermanos. Se organizaron para vivir la comunión entre hermanos y nunca para destruirse o estar unos contra otros. Por eso la iglesia siempre tiene que volver a las raíces de la fraternidad original inspirada en el evangelio y no en ideologías de X personas o culturas determinadas, o en la imitación de un modo de construir una sociedad pero sin Dios. Por eso ahora renovamos el memorial del Señor el, el banquete de la Eucaristía, que hace y rehace nuestra fraternidad eclesial en el gran viviente, que es el Resucitado. Que el Señor los bendiga.